Yo creo que ahí el, el equipo, a lo largo de la historia, a pesar de que, que fue que tuvo como objetivo siempre trabajar colaborando con la justicia, tuvo la lucidez, diría, como para, para advertir que ahí, aún cuando no hay posibilidades de justicia, hay algo para hacer desde la ciencia forense, Continuamos, entonces, decíamos, eh, y Karina lo fue comentando en varias oportunidades, la cantidad de invitados e invitadas especiales que va a haber, que van a participar eh, en diferentes eh, encuentros y diálogos magistrales, particularmente en la conferencia el jueves 9 a las 10 de la mañana, el jueves 9 de junio a las 10 de la mañana, existirá el diálogo magistral Memoria y Derechos Humanos, Procesos de Paz y Conflictos, sociales. Junto a Armando Bartra, Elizabeth Chelín y Clemencia Correa estará participando Natalia Federman del Equipo Argentino de Antropología Forense. Ella es abogada especialista en Derechos Humanos, es la nueva directora ejecutiva del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuenta con 20 años de trabajo en investigación y lucha contra la impunidad de los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la República Argentina, tanto desde organizaciones de la sociedad civil como de diferentes ámbitos estatales. Natalia, bienvenida al Infoclaxo y muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros. Entiendo que tú desde Buenos Aires, nosotros desde México. Sí, hola Gustavo, ¿cómo estás? Espero que me escuches bien. Excelente, te escuchamos y espero que tú también nos escuches eh, muy bien. Natalia... Digo, realmente, eh, en principio, eh, felicitarte por, por, este, por este cargo y por la importancia que tiene el EAF, digo, el reconocimiento desde Claxo, pero socialmente, y no solamente en la República Argentina, sino en diferentes partes eh, del mundo, con respecto a ese trabajo tan maravilloso que han realizado en decenas de, de países. Eh, bueno, la primera pregunta, entonces, eh, ¿cuál es tu repercusión personal de estar en este cargo? Eh, este, ¿Y cómo, cómo interpretas este gran momento, eh, siendo la nueva directora ejecutiva del equipo argentino? De antropología forense? Bueno, es un desafío, es un desafío primero a nivel personal porque es eh, dirigir una organización que está compuesta eh, bueno, por profesiones diferentes a la mía. O sea, a pesar de que tengo una trayectoria muy cercana al equipo, en, en los diferentes lugares en los que trabajé y pude colaborar, con, colaborar o, o requerir el conocimiento del equipo, eh, conducir a un equipo de trabajo que, que tiene que ver, que, que viene otras profesiones, es claramente un desafío para mí, a pesar de que es. Debo decir que siempre he trabajado en grupos multidisciplinarios, pero bueno, esta es la primera vez que soy la única abogada. Eso sí, claramente es un desafío. Eh, en segundo lugar, creo que es otro desafío para la organización, que optó por una directora ejecutiva que eh, no viene del equipo, que, que no ha formado una personalización, 37 años de historia, o sea, y claro. que siempre ha sido dirigida por miembros fundadores y en esta nueva etapa, ante la salida de Luis Fondoríder eh, para ocupar un cargo en el Comité Internacional de la Cruz Roja, decidieron eh, impulsar un proceso abierto, una convocatoria abierta eh, para la dirección ejecutiva y me parece que ahí es una decisión que demuestra lo, lo sólida que es la organización en términos de historia y, y que puede enfrentar. Eh, un momento así, de, de cambio de dirección con mucha, con mucha solidez y mucha madurez institucional. Entonces, eso creo que, eh, que es un buen símbolo, pero que a la vez es un desafío, ¿no? Porque es una, una nueva forma de dirección, y yo soy más joven, tengo otra profesión, mujer, hay unas variables que lo hacen no, no. Na, nada menores y, y muy fundamentales para una organización que, como tú decías, se cuenta con 37 años de, de experiencia. Y entiendo que en, en esta charla que estamos teniendo puede haber gente, digo, porque voy leyendo ahí el chat de la gente que está comentando, de Santa Cruz de la Sierra, de, de, desde México, eh, desde otros lugares de Latinoamérica, en Argentina realmente la presencia del Equipo Argentino de Antropología Forense digo, es muy fuerte y muy contundente en su trabajo en México también, con un trabajo muy, muy fuerte. Pero por ahí puedes relatarnos un poco la multiplicidad de trabajos tan diversos que se hicieron en diferentes países, que permitieron un nivel de experiencia y, sobre todo, un trabajo de campo en lugares con realidades muy diversas, pero también donde eh, la lógica de eh, la investigación, el colaborar con la justicia, digo, el trabajo de ustedes hizo fundamental en muchos casos que realmente exista la justicia. Digo, eh, hay casos emblemáticos, digo, en Argentina, pero también eh, en México, decíamos, con respecto a casos relativamente recientes y también muy, muy dramáticos, pero por un ¿por dónde van los casos actuales? ¿En dónde se está trabajando? ¿Cuáles son los casos más representativos de la actualidad del equipo? Bueno, yo creo que ahí el equipo, a lo largo de la historia, a pesar de que, que, fue, que tuvo como objetivo siempre trabajar colaborando con la justicia, tuvo la lucidez, diría, como para para advertir que ahí, aun cuando no hay posibilidades de justicia, hay algo para hacer desde la ciencia forense. O sea, pensar a la ciencia forense más allá de un proceso judicial, sino para producir conocimiento, información sobre violaciones a los derechos humanos eh, y en ese sentido también fortalecer las demandas de la sociedad civil, las organizaciones de familiares sobre eh, los reclamos que hacen sobre justicia, sobre las, sobre las violencias a las que fueron sometidos. Eh, creo que, que, por ejemplo, el, la intervención de LEAF en la masacre del Mozote en El Salvador sí. permitió visibilizar el tamaño de la masacre, que, la, que las víctimas eran, en muchos casos, niños, niñas y adolescentes. Entonces, esa dimensión de la forense que saca eh, los reclamos por justicia y, y los, las denuncias de los familiares de un espacio que uno podría... Que, que, que, que las áreas que, los espacios que buscan negar esa realidad, sí. ah, son conspiraciones, son, eh, son maniobras políticas, yo creo que ahí la ciencia forense aportó eh, solidez al reclamo, por decirlo de algún modo, no porque el reclamo no haya sido sólido, sino porque la ciencia forense permite demostrar que no es un loco dando vueltas ahí. Era irrefutable, claro, es una exacto, cuestión irrefutable. No Tal cual. Eh, en ese sentido, por ejemplo, en, en, durante el, la vigencia de las leyes de impunidad en Argentina, el equipo siguió trabajando en la identificación de las víctimas. Eso también produjo que con el tiempo, sumado a otros factores, la persistencia de los organismos de derechos humanos en su reclamo de justicia, eh, bueno, una cantidad de, de, de factores, también hizo evidente y la sociedad no podía tolerar ese nivel de impunidad, porque esos delitos habían sucedido, esas personas estaban desaparecidas, entonces seguir trabajando en el contexto de impunidad me parece que fortaleció el reclamo de justicia De ese modo, esa forma de trabajar me parece que iluminó el trabajo en toda la región e incluso en otros países. En otros países trabajamos a veces con otras perspectivas y realidades muy diferentes, a veces en contextos de posguerra... Eh, identificando soldados caídos en otros contextos. Bueno, un ejemplo de esto es el trabajo que se hizo en Malvinas, claro. a partir de, de la, eh, del auspicio o de la intervención de, del Comité Internacional de la Cruz Roja y un diálogo entre el gobierno argentino y el gobierno británico para identificar a los soldados caídos que habían sido enterrados sin su nombre. Entonces, uh -huh. ese, ese trabajo también... Que, que sale por ahí desde el ambiente más propio de los derechos humanos y, y se mueve al derecho internacional humanitario, es otro de nuestro trabajo. En México en particular, estamos trabajando ya hace muchos años, desde el 2010 más o menos, eh, y una de las eh, iniciativas más... Eh, más complicadas de llevar adelante, diría, pero así más... Eh, porque requieren la articulación de, de muchos organismos interestatales y de familiares, es el Proyecto Frontera, que claro. promueve la identificación de migrantes desaparecidos eh, en el Corredor Norte. El Proyecto Frontera se inició en 2010, o sea que ya lleva 12 años de trabajo, implica articular con eh, organismos de la sociedad civil, con organismos estatales, de Estados Unidos, México, Salvador, Guatemala y Honduras. Ahí tenemos eh, contados más o menos 1.640 migrantes desaparecidos y ya hemos intervenido en la identificación de 261. Uh -huh. Entonces, es, Ese es un, un esfuerzo de articulación enorme porque implica trabajar con eh, espacios forenses de Estados Unidos, espacios forenses mexicanos, eh, con, familiares, con organismos de familiares de, de migrantes desaparecidos, e intentar ahí dar respuesta a este nuevo fenómeno de desaparición, que es eh, el de los migrantes. Eh, en este sentido, Natalia, digo, eh, me, me interesa esa, esa dualidad o esa cuestión doble que se genera, digo, es el trabajo evidentemente a nivel institucional, a nivel de justicia, lo que implica en esta representación que tú decías de... Eh, transformar esos reclamos en reclamos no solamente totalmente tangibles, sino irrefutables por esa gente que intenta negar en lógica de fake news. Eh, y el otro es el trabajo a nivel personal, Natalia. Nosotros tenemos en, en Claxo un caso bien concreto. Digo, el productor de este programa, Eric Domer, digo, recuperó lo, los restos de, de su hermano gracias al trabajo bien concreto del equipo argentino Antropología Forense. Y hay una dimensión de lo personal y de lo social que no solo que es irrefutable, sino que es de un nivel de potencia y sobre todo muy resolutiva en términos personales y familiares, que transforman eh, la investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense, digo, por lo menos eh, en una dimensión, no sé si resolutiva, pero sí en todo caso, pacificadora hacia la interna de las familias, que con ese reclamo eterno de la búsqueda de sus familiares desaparecidos, por ejemplo en Argentina, con la dictadura, pero también en otros lados, se transforma en algo muy tremendo y, bueno, una de las partes más diabólicas, ¿no? de, de los procesos dictatoriales de Latinoamérica. Digo, ¿cómo trabajan esos procesos personales en el marco de este impacto y de lo que generaron eh, esas, esas, esos daños tan, tan largos en el tiempo de las dictaduras latinoamericanas? Sí, estoy, estoy al tanto de, de la historia de, de Eric, de Eric. No, nos conocemos hace un tiempo. <risa> eh, bueno, efectivamente, la... la el equipo se creó para dar respuesta a las familias, en ese sentido. O sea, uh -huh. Con la convicción de que el objetivo era trabajar muy cercanamente a los reclamos de las familias y asegurar eh, que el trabajo forense les diera respuesta a ellos. Claro. Eh, entonces, al momento de notificar una identificación o al momento de, de inclusive notificar o, o informar que no hay más que se pueda hacer en determinados casos, o no hay más eh, pruebas que reunir eh, para probar determinada situación, siempre se tiene particularmente en, cu particularmente en cuenta tratar de, de ser claros con la familia y, y considerados hacia sus eh, sentimientos. Sí. Ahí creo que Argentina en particular, pero um, otros procesos de, de, de post-conflicto, o, o sea, no solo procesos de postdictadura, sino otros procesos de postconflicto, creo que demuestran que la dimensión de la identificación de las personas y la restitución a sus familiares eh, de los restos es una dimensión necesaria para una paz duradera. O sea, creo uh -huh. que eh, parte de la explicación de por qué la democracia argentina es tan sólida y el reclamo, los, sí, el reclamo nunca más o por qué hay tanta cohesión alrededor de nunca más. Eh, tiene que ver con esto, con que la, la ciencia forense demostró que eso sucedió y eso se vuelve inaceptable para la sociedad en su conjunto. Puede haber algún sector muy minoritario, muy eh, sí, muy ultra, que pueda considerar que, que esas muertes son justas, pero la gran mayoría uh -huh. cuando se entera que una persona fue torturada, asesinada, y enterrada sin identificar, considera que eso son cosas inaceptables para la convivencia democrática. Entonces pues creo que esa relación entre ciencia forense y eh, la identificación y el derecho a duelo de los familiares es parte de lo que debe ser considerado para procesos post-conflictos, post-dictatoriales, como si uno quiere apostar algo duradero y sólido, ¿no? Sí. Eh, en este camino, camino, Natalia, digo, ¿cuál es la expectativa de lo que va a ser este encuentro en el, en el diálogo este, magistral, memoria y derechos humanos? Digo, eh, entiendo que ahí hay algo muy potente, digo, que tiene que ver con eh, la academia, con los movimientos eh, sociales, pero también con las instituciones de la sociedad civil, digo, y los aportes que se puede hacer a, la, a las reflexiones, a pensar en ese sentido. ¿Cuál es un poco la expectativa para ese encuentro del jueves 9 a las 10 de la mañana? Bueno, creo que siempre, sobre todo después de dos años de pandemia, la oportunidad de encontrarnos y, y, y de, de discutir en conjunto, y de escucharnos, siempre, digo, siempre es bienvenido y siempre, me parece que además estos dos años han permitido repensar muchísimo. O sea, el parate permitió, eh, bueno, menos a, a mí, eh, pensar en unos aspectos con, con más profundidad. Por ejemplo, el derecho a duelo, ¿no? eh, Creo que cuando las... Eh, la perspectiva de la pandemia implicaba que, que en muchos países eh, la gente era enterrada sin poder ser despedida por sus familiares. El modo en que se trató a, a, eh, a las víctimas de la pandemia en sí. morgues colapsadas, en espacios específicos en los cementerios, bueno, una cantidad de cosas que de repente durante muchísimos meses de la pandemia el asunto de la muerte y el derecho a duelo estuvo en el centro de escena. Inclusive, el, el sistema interamericano de derechos humanos eh, emitió recomendaciones específicas al respecto. Entonces, eso creo que encontrarnos después de dos años y hablar de memoria y, y, de, y de procesos de paz, en particular en lo que nos toca a nosotros de, le, de lear, eh, por ejemplo, el derecho a duelo, es una, es una, una oportunidad de, de poner en común lo que hemos pensado en estos dos años al respecto, ¿no? Supongo que para la, este, como que muchos sí. estarán en la misma, después de, o sea, los, que, los que se dedican a pensar, que estos dos años han sido fructíferos se, se, en algunos casos. Natalia, eh, en, este, en este panorama, eh, evidentemente el tema de los feminicidios, con las múltiples aristas que tienen, digo, no solo con la violencia contra las mujeres, sino, eh, digo, de entre la arista desde el la forma errática que muchos medios de comunicación difundían los asesinatos de mujeres en diferentes partes del mundo, pero sin lugar a duda el tema de, de la investigación y de la justicia. Digo, eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese trabajo y cuál es un poco el panorama que hay en general con respecto a feminicidios? ¿Y cuál es la colaboración o cómo pueden llevar adelante investigaciones en las cuales ustedes puedan o colaboran concretamente en la búsqueda de, de justicia? Bueno, en el 2010, en México en particular, empezamos a trabajar en, bueno, en lo que después fue conocido como el caso Campo Algodonero. Eh, a partir de la documentación de ese caso, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el fallo del 2010, en realidad los hechos son anteriores al 2010, eh, dictó el fallo que eh, obligó a los estados <coughs> perdón. Obligó a los estados a eh, adoptar medidas específicas en relación a las muertes de mujeres cuando fuera eh, por motivos de género. Esa experiencia hizo que Leaf eh, se convirtiera en referente en cuanto a ciencia forense y femicidios. Eh, ese trabajo, en el caso de Argentina, eh, impulsó en el Ministerio de Seguridad, donde yo estaba en aquel momento. Eh, un protocolo de, de atención de al crimen para femicidios o, o muertes que puedan ser presumidas femicidios. Eh, ahora también el tiempo va cambiando y, y, y la agenda se va ampliando y ya no es eh, protocolos específicos solo para las muertes de mujeres, sino transfemicidios o otros motivos o violencia por motivos de género. Y ese trabajo nosotros estamos buscando ampliarlo. Trabajamos cotidianamente, tenemos una escuela latinoamericana para ciencias forenses y una específica para femicidios. Entonces, trabajamos capacitando a um, organismos estatales y a, um, y a policías en, en, en la intervención en la escena del crimen. Eso es algo que venimos haciendo ya hace muchos años. Y estamos pensando en cómo expandir ese trabajo a estos otros escenarios de, de otros casos de violencia de género eh, y cómo también Adaptarnos a esta nueva realidad y también trabajar más con sociedad civil en términos de capacitarla eh, sobre qué son las cosas que tiene que haber una investigación, cómo demandarlas, qué, fortalecerlas para impulsar la demanda de justicia. Eh, Natalia, eh, entendiendo y felicitando enormemente el trabajo, digo, porque, porque ha sido eh, súper eh, revelador y fundamental para los niveles de justicia en muchos lugares de Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, sabemos que son un equipo muy dinámico que cuando no está en alguna región de Latinoamérica, está no en África o en alguna otra parte del mundo también siendo este, colaboradores este, muy específicos de la justicia en diferentes eh, lugares, así que será un placer enorme eh, poder ver ese diálogo magistral en la conferencia, pero también la participación de ustedes en diferentes momentos eh, y será un momento muy clave también de la novena conferencia, así que eh, solamente dentro de un mes nos estaremos viendo aquí eh, seguramente en Ciudad de México y será nuevamente un placer poder hablar contigo para tener algunas referencias más de, de lo que implicó este encuentro. Así que gracias por, por esta charla con nosotros, por estar en Infoclaxo y ya hacemos la, la extensión de la invitación hacia esa semana de, de junio aquí en Ciudad de México cuando estén por aquí. Muchas gracias. Un gusto. Natalia, Natalia Federman del equipo argentino de Antropología Forense con detalles muy concretos de lo que son las investigaciones, lo que implica el trabajo a lo largo de, de los años, en un desarrollo que se ha transformado en una escuela fundamental del trabajo en diferentes regiones, tanto de Latinoamérica como en otras partes del mundo, donde evidentemente eh, se han transformado no solo en una escuela, sino en la referencia de cómo hacer, qué hacer y de qué manera hacerlo. Eh, obviamente serán uno de los encuentros clave cuando estén aquí en Ciudad de México específicamente en la novena conferencia, porque será uno de los diálogos eh, magistrales, eh, que como decíamos recién y lo reiteramos, jueves 9 a las 10 de la mañana, diálogo magistral, memoria y derechos humanos, eh, procesos de paz y conflictos sociales, junto a Armando Bartra, Elizabeth Celín y Clemencia Correa, que estarán participando.